Camacho ha mandado saludos a Armin Yuta y ha dicho que lo va a, que lo va a apoyar en todo públicamente. Luis Fernando Camacho, gobernador claro sí. de Santa Cruz. Sí, sí, sí, sí. Y el día lunes han llegado cuatro vagonetas lujosas, lujosas, a la calle 10, donde se ha convertido el cuartel del Hospital Cocalero. Ahí están concentrados y han descargado cajas de explosivos para venir a amedrentarnos. A la familia de Coca. -Cola. A de Poca no está secuestrado por el gobierno. El gobierno no tiene interés en tomar a de Coca. A, a, eh, Luis Fernando Camacho estaría alimentando entonces eh, materialmente el conflicto, enviando dinamitas y, y grupos a, a acá, a Villa Fátima. Sí. Tenemos información extraoficial que sí.